lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos con la lección número 86. Estas son las ideas para el repaso de hoy. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Es inútil que ande buscando febrilmente la salvación por todas partes. La he visto en muchas personas y en muchas cosas, pero cada vez que traté de alcanzarla, no estaba allí. Estaba equivocado con respecto a dónde se encuentra. Estaba equivocado con respecto a lo que es. Ya no emprenderé más búsquedas inútiles. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y me regocijaré, porque su plan jamás puede fallar. Estas son algunas de las variaciones que se sugieren para las aplicaciones más concretas de la idea. El plan de Dios para la salvación me liberará de mi percepción de esto. Esto no es una excepción al plan de Dios para la salvación. Quiero percibir esto únicamente a la luz del plan de Dios para la salvación. La segunda idea para hoy es abrigar resentimientos. Es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un intento de probar que el plan de Dios para la salvación fracasará. Sin embargo, solo su plan puede tener éxito. Al abrigar resentimientos, por lo tanto, estoy excluyendo de mi conciencia mi única esperanza de salvación, mas no quiero seguir yendo en contra de mis propios intereses de esta manera tan descabellada. Quiero aceptar el plan de Dios para la salvación y ser feliz. Las aplicaciones concretas de esta idea pueden hacerse utilizando las siguientes variaciones. Según contemplo esto, estoy eligiendo entre la percepción falsa y la salvación. Si veo motivos en esto para abrigar resentimientos, no veré motivos que justifiquen mi salvación. Esto es un llamamiento a la salvación, no al ataque. Y David nos dice, Así que hoy nos sumergimos en la aceptación del plan de estudios del Espíritu Santo. Hoy nos abrimos al juicio del Espíritu Santo, dándonos cuenta de que el Espíritu Santo nunca hace al error real. El Espíritu Santo constantemente pasa por alto el error y mira a la luz de la verdad. El Espíritu Santo es la corrección, y no hay corrección en forma. Simplemente es otra forma de percibir o interpretar el mundo. Y lo más importante, para creer en la verdad no tienes que hacer nada. Por lo tanto, no es una cuestión de hacer o no hacer. Es abrirse a entender la percepción. Y la única manera de entender la percepción es con la interpretación que hace el Espíritu Santo de la percepción Jesús comienza enseñando la mecánica de la mente y dice comprende que no reaccionas a nada directamente sino a tu propia interpretación de ello tu interpretación por lo tanto se convierte en la justificación de tus reacciones por lo tanto claramente lo único que se requiere es un cambio en la manera de interpretar no tiene sentido analizar los motivos de los demás porque al hacerlo se evita el cambio en la interpretación. Cuando ves que no hay otros que analizar, que no hay motivos externos, te enfocas en tu propio motivo, tu propio deseo de paz, te enfocas en la interpretación del mundo del Espíritu Santo. Liberas la interpretación lineal de un mundo de tiempo y espacio, y te abres al momento presente, a la interpretación simultánea, de todo el tiempo y espacio que hace el Espíritu Santo. Todo se colapsa en el milagro. Como dice Jesús, solo hay una forma sensata de interpretar motivos y por tratarse del juicio del Espíritu Santo no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Muy sencillamente, todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación sea cual sea la forma que adopte hoy estamos abiertos a ver una petición de ayuda como lo que es a dar la ayuda que se pide es nuestra propia mente la que necesita esta ayuda y practicamos reconociendo que nuestros hermanos y hermanas están pidiendo ayuda y les respondemos con la ayuda del espíritu santo y de esta manera Ayudamos a nuestra mente a ver su totalidad, su perfección, su compleción. Gratitud, solo la apreciación, es la única respuesta apropiada a nuestros hermanos y hermanas, tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda, pues ambas cosas, si las percibimos correctamente, son capaces de traer amor a nuestra conciencia. Así que estamos viendo que el miedo por sí mismo es una petición de amor. Es una petición de amor que los miedos parecen ocultar. Y mientras respondemos a este llamado de amor, a esta petición de amor consistentemente, nuestra mente gana la conciencia del amor mismo. Hoy percibimos el amor como la respuesta. Como dice Jesús, pues el miedo es una súplica de amor, en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado. Así que este es un mecanismo para aceptar en la conciencia lo que fue negado de la conciencia en la separación. Esta es una manera de demostrar la imposibilidad de la separación de una manera práctica. Amaros los unos a los otros, como yo os he amado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que vamos a ver cada llamada de amor, toda súplica de amor, exactamente como lo que es en nuestra mente. Un reconocimiento de la realidad del amor, dejando que el Espíritu Santo nos muestre la imposibilidad del miedo. Practicamos esto con nuestras lecciones del día, nuestras lecciones de repaso. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Amén.